Ministro de Educación, señor alcalde distrital, estimadas maestras, estimados maestros, señoras y señores, estimados periodistas, compatriotas todos, agradezco de verdad el esfuerzo que se está haciendo tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación en el marco de la unidad por el Perú, por la salud del pueblo peruano, esta es una muestra como también las municipalidades nos, de una u otra forma hemos encontrado en cada rincón del país preocupados por la salud y qué bien que se haga por la educación. Un enorme abrazo y consideración a las maestras y a los maestros del Perú. Venimos de esta cantera y por eso estamos acá, porque nos preocupa la educación de nuestros hijos. Y en la medida que lo estamos haciendo, demostrando el día de hoy, cuando las autoridades nos juntamos para sacar adelante a la población, va a ser mucho mejor, nos vamos a entender mejor, así como el personal médico, el personal que estaba en la primera y está en la primera línea, se sometieron a la vacunación, igual también la fuerza, el personal de las fuerzas del orden, hoy en día nos toca garantizar la vacuna a esos soldados que están en los últimos rincones de la patria en cada pueblito, en cada comunidad, en cada caserío, en cada barrio hay un maestro y ese maestro tiene que dar muestras de cariño de entrega a este derecho que es la educación y para hacerlo porque todos los maestros queremos estar con los niños o no entonces Cuánto anhelamos estar con nuestros alumnos al frente, pero tenemos que hacerle entender al padre de familia y a nuestros niños que primero es la vacuna. Hoy empezamos con los maestros de la zona rural, perdón, de la zona urbana, porque el sesen, más del 60% de los maestros que trabajan en la zona rural ya están vacunados y esperamos de que en corto tiempo ya tenemos las vacunas garantizadas esperamos de que en corto tiempo los maestros ya tengamos toda la disponibilidad todo el esfuerzo que estamos empeñando y de acá esperamos de que hagamos un trabajo ya más cercano en las regiones con el propio ministro de educación para bajar a ver las instituciones educativas poner el, tener el contacto con los padres de familia y de una vez por todas hacer entender a la población que los padres de familia también tienen que asumir la responsabilidad de estar vacunados en ese marco no solamente mi salud y mis reconocimientos también, sino mi gratitud a las autoridades comprometidas para sacar adelante al pueblo peruano. Y no solamente a los maestros, sino también a los auxiliares, al personal administrativo, a todos los trabajadores que tenemos que ver con las instituciones educativas y el sector de educación. El día de hoy veo que es un esfuerzo totalmente mixto, es un esfuerzo conjunto, que tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las autoridades, los maestros... ...estamos haciendo el esfuerzo para que ya de una vez por todas... ...nuestros alumnos en poco tiempo reciban sus, sus clases en forma presencial. No es lo mismo hacerlo a distancia que tener el contacto con los niños. La educación a distancia dista mucho, como lo dice disculpen la redundancia... El, el, el niño necesita el afecto, necesita el intercambio cultural con, con el maestro. Y no solamente estamos preocupados por la vacuna, sino también por garantizar el servicio de internet, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Eso es un, ese es un reto, esa es un, una deuda que tenemos con el pueblo peruano, con nuestros niños y con los maestros. Esperamos tener ya... Eh, el mayor esfuerzo, señor ministro, para garantizar el servicio de internet en todas las escuelas del país, no, garantizándolas. De repente, las eh, nos tenemos que sentar a conversar. Así como se garantiza la vacuna, se garantice también las herramientas tecnológicas, tanto para los estudiantes como para nuestros para nuestros maestros. Sabemos también la preocupación auténtica de los padres de familia. Por la situación, también aquí hay muchos niños que se encuentran en el umbral de la pobreza. Hay niños con plomo en la sangre. Hay niños que están con anemia. Hay niños que tienen muchos problemas, no por la pandemia, antes de la pandemia. El problema de la infraestructura educativa. El problema también de nuestros maestros y nuestras maestras para desplazarse a las instituciones educativas, no, a las zonas, quién sabe, riesgosas a nivel, a nivel nacional. Y estamos preocupados también para ver de qué manera contribuimos con esta carrera docente que muchas veces hemos tenido o hemos, nos hemos visto obligados a tocar las puertas del Ministerio de los Gobiernos para que nos atiendan. La carrera docente tiene que ser más que revalorada tiene que ser repotenciada, académica, perdón, profesionalmente, académicamente y laboralmente. Entonces, este es un reto, señor ministro, vamos a combinar juntos con usted por las escuelas del país, y en ese contexto eh, agradezco nuevamente o finalmente al ministro de salud, al ministro de educación, al alcalde, y les pido que continuemos en este trabajo, que coordinemos, que coordinemos siempre, para que se garantice no solamente la vacuna, sino se garantice el trabajo desde ya, para asegurar que todos los peruanos tengamos los mismos derechos, manteniendo y respetando siempre los protocolos de bioseguridad en todas las escuelas del país. Sigamos vacunándonos y cuidándonos. Recuerden que la vacuna es vida. Muchas gracias. Muy buenos días. Las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que esta mañana supervisa la vacunación a los docentes urbanos. En el cual son 177.296 maestros y maestras que van a recibir su primera dosis. La carrera docente tiene que ser más que valorada, repotenciada, es lo que ha dicho el jefe de Estado, y en ese camino se encuentra el gobierno. Bien, culmina esta actividad, retornamos a Estudios Centrales.